día como hoy, pero de 1521, tuvo lugar el segundo día de juicio de Martín Lutero durante la Asamblea de Dieta de Worms. Hoy, en Estudio, si el creyente lo sabe, recordamos el hecho con un artículo de la revista Albertus Marcos. El recomendado de la semana es Martín Lutero y la Reforma del Cristianismo Occidental de Alberto Ramírez Zuluaga, disponible en el link adjunto en la descripción. El artículo trata, en primer lugar, el hecho de la reforma en sí misma, su figura representativa en Lutero y el devenir del estudio historiográfico sobre él, y en segundo lugar, la expansión de las ideas reformadoras de Lutero después de su muerte por medio de grandes figuras como su y Calvino. Y si el tema te interesa, no dejes de leer Luther on the theology of the cross disponible en los recursos especializados del Crayostra.